Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video, pero bienvenidos al canal del Dr. Serp. En este video realizaremos una práctica muy interesante que la han llamado la vela que hace subir el agua, que se obtuvo del libro Experimentos simples para entender una tierra complicada, gracias al diplomado en enseñanza de ciencias de la tierra del centro de Geociencias de la UNAM. Todo experimento se recomienda realizar en presencia de una persona responsable en caso de que tu edad sea menor a 18 años. Te se necesita seguir las indicaciones establecidas, aunque si se desea realizar cambios en la práctica... Recuerda consultarlo con el adulto responsable y tener siempre cuidado. Si tu edad es igual o mayor a 18 años, puedes proceder bajo tu responsabilidad. En caso de existir una situación que pueda ser peligrosa, se marcará con la siguiente advertencia y se colocará en las esquinas de la pantalla. Recuerda que podemos jugar con la física siempre y cuando no ponga en peligro la salud y la seguridad de cada uno y la de los demás. Para realizar la práctica se pide que se tengan todos los materiales, se dé un vistazo al video y realizar la práctica con seguridad en todo momento. En esta práctica la vela que hace subir el agua demuestra algunos mecanismos que sufren los gases debido a factores externos, tal es el caso de la temperatura al igual que la presión atmosférica. Los materiales mínimos para realizar esta práctica son tres monedas, un vaso transparente, de preferencia largo, una vela, un plato hondo, cerillos o encendedor, agua. De estos materiales se puede variar lo siguiente. Las monedas pueden variarse por soportes que mantengan el vaso boca abajo de forma segura y no flote, como plastilina, llaves, otros instrumentos por el estilo. El vaso transparente debe ser lo suficientemente grande para que la vela quepa adentro y existe espacio suficiente este tamaño y la forma pueden variar según lo que se tenga en casa el agua puede contener color para observar el fenómeno de manera más clara sin más por el momento, comencemos prende la vela y deja caer un poco de cera derretida en el plato rápidamente coloca la vela sobre la gota antes de que se enfríe así se pegará en el plato después apaga la vela Acomoda las tres monedas alrededor de la vela, lo suficientemente cerca para sostener el vaso. Sirve agua al plato hondo, una altura de 1 o 2 centímetros, según lo que alcance el plato. Coloca el vaso boca abajo y observa qué ocurre. Quita el vaso, prende la vela y repite el proceso. Ten cuidado al colocar el vaso pues tiene que ser rápido antes de que se apague la vela. Observa qué ocurre. ¿A qué se debe esto? Al colocar el vaso por primera vez sin flama, obtenemos que el gas ocupa su volumen y el agua se desplaza elevando su nivel. El gas no variará ni en presión ni en volumen. Cuando colocamos el vaso con la flama, observamos que el gas atrapado se calienta se consume el oxígeno y después se enfría rápidamente. Aquí ocurren dos sucesos. El primero, el gas al calentarse ocupa un mayor volumen y al enfriarse ocupa un menor volumen de tal manera que lo que se desocupe se llena por el agua. Por otra parte, la atmósfera genera una presión sobre el agua y el gas dentro del vaso al no tener una presión suficiente Reduce su volumen hasta que se iguala con esta presión externa. Recordemos que el agua no puede comprimirse y por eso se da este equilibrio entre el aire dentro del vaso y el aire en la atmósfera. ¿Qué más puedes observar? ¿Qué es interesante? ¿Qué no mencioné? ¿Qué principios físicos influyen en este experimento? Puedes repetir este experimento variando diferentes elementos para afirmar lo que conoces. Tal es el caso de el líquido, el plato, la forma del vaso, la vela y si es posible variar la fuente que tiene alta temperatura. Pero te pido tener mucho cuidado al experimentar. Si aprendiste algo o se te hizo interesante este experimento te pido un like como apoyo a este canal, suscribirte para estar al pendiente de otros experimentos. En, en este caso me gustaría saber tu opinión del video en los comentarios, si te ayuda a entender más a fondo la física. Aprende lo que puedas, repasa lo que sabes y practica lo que entiendes para ser mejor persona en esta sociedad. Se despide el Dr. Serpa. Hasta luego.